Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Vamos hoy a visitar... Uy, hijo de puta, ¿qué fue eso? Bueno, vamos a visitar la casa del diablo en mi ciudad de Francia. Bueno, traje una cachucha para... No para el sol, pero contra las arañas, las gafas, por si llega algo malo en mis ojos. Y esta casa que vamos a ver aquí, es la casa que tiene fama de estar habitada por fantasmas terroríficos del diablo bueno, entonces no sé si se ve bien bueno, si sí se ve más o menos bien, ¿cierto? esta es la casa, voy a entrar por acá si ven este, esta entrada por aquí voy a entrar y pues espero que no haya un fantasma muy malo y espero sobre todo um, que no pase nada malo y que ustedes me protejan, aunque a ustedes no están ahora. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es entrar, volver a dejar la cámara en el sofá más o menos, y grabarme escalando esta cosa pequeña, para que no me digan que soy mentiroso. Solo que voy a hacer muchas tomas para verme entrando y luego vamos a explorar adentro. Bueno, entonces corto y la pongo en este sofá para grabarme otra vez subiéndome este obstáculo. Bueno, voy a entrar, ya entré una vez, pero puse la cámara, para ustedes, para verme, Uy, hay muchos Ajá. obstáculos hay por adentrar, unos clavos, y ya, bueno, traje un jeans, hubiera ido a traer algo mejor, aquí tengo una pistola de plomo, pero no se preocupen que no es una verdadera pistola, es por si acaso alguien me agrede, estoy armado, bueno, si es un fantasma no veré mucho. Ok, vamos a explorar la casa. Ya tomo la cámara. Aquí está la casa. Vemos que, obvio, está abandonada. Aquí De aquí vine yo. Aquí un sol nos dice hola. Aquí un dibujo dudoso que no voy a explicar a los niños. Unas manos que parecen a las de... Eh, no sé si vieron a la, la bruja de Blair Witch. De Blair, algo así. Que también tiene unas manos en las paredes. Cuando un diablo mata a la gente. Bueno, mejor no hablar de cosas que me asusten. Porque ahora sí estoy... Uy, fui yo, fui yo. No se preocupen. Fui yo. Eh, ahora sí estoy solo. Bueno, vemos que sí hubo como gente que visitó estos lugares. Y bueno, las leyendas, aunque sé que son urbanas, dicen que obvio... Eh, hubo una persona que murió acá. Que por eso eh, está abandonado. Y que mucha gente fue... Uh, molesta, o sea, mucha gente escuchó mucho ruido yendo a esta casa Bueno, yo no creo mucho en eso, si no, no estaría aquí para hacer el video Pero igual, tampoco es que me siento como si estuviera en un centro comercial Da un poquito de miedo Aquí está, pues, si alguien quiere comer algo Uf, hay muchas arañas, bueno, hay una por lo menos uh, Sí, es que ahora es época de arañas en Francia porque... El otoño está llegando, aquí vi una grande uh, Si la ven, esta grande araña parece como si estuviera en Colombia ¡Jue puta! Esa sí está enorme ¡Ojo, ¡Jue puta! Bueno, de qué pena con la grosería Pero está súper enorme ¡Uy! De cerca la vemos ¡De cerca la vemos! ¡Corre, araña! ¡Corre! Bueno, no quiere correr La vamos a asustar ¡No! ¡Uy! Se puso en una posición como de atacar ¡Ey! ¿Qué? Chiquita, no me asustes, pero muestra que sabes correr como esta Ay, pero corre pues Bueno, corre más o menos Y aquí también está la grandota. Bueno, ya. me asustarán esas arañas Por eso puse la cachucha No quiero que se me caiga una en la cara Porque si no, me muero del susto más que de un fantasma Bueno, si quieren ir al baño Y cagar del miedo, es por aquí Bueno, aquí otra vez vemos lo que estaba mostrando Aquí está otro lugar que está abandonado Y bueno, un armario Hay muchas cosas, pero obvio, está todo abandonado No hay nada de valor, lastimosamente Pues si no hubiera tomado todo para guardar No mentira entieras, lo taría. obvio que ustedes No me entieras. Bueno, vamos a entrar al primer piso, al segundo piso Que está aquí Entonces aquí te va saber correr y... Bueno, correr no Toca saber escalar y es lo que obvio voy a hacer porque estamos aquí para descubrir la casa del miedo número uno del mundo. Ok, vamos a subir esto. Eh, uy, casi me caigo de alinear. Está más alto de lo que pensaba, pero bueno. ¿Por qué puse un gym en una escalera? Eh, bueno, vamos a subir. Y lo malo es que tengo que subir. Estoy grabándome. Luego bajo, tomo la cámara y subo otra vez. Bueno, igual la primera vez es la más difícil. Au, estoy rompiendo hielo Me la miedo poner las manos sobre una araña grande Como la tan altura que acabo de ver Ok, voy a poner Esto acá Uy, algo raro Bueno, igual me toca subir A ver, ¿cómo hago para subir? ¿Cómo hago? Hay que ser fuerte Ay, me, me resbalé A ver, estoy pensando en una manera Más fácil para subirme Ay, me estoy cansando. Uy, puta, una mosca. Bueno. A... Oh, ¡Qué vergüenza! Hacer eso en vivo. Así voy a hacer. Ok. No. No alcanza. A ver. Voy a quitar esas gafas que me están molestando. Oh, se resbona mucho. Mucho, mucho. Como hago? Si sí, tengo que hacer así. La verdad es complicado, ya me cansé intentando subir, no está para nada fácil, la verdad. Ay, me quito la cachita que está no está de... ahora es que me voy a quitar toda la pistola que está muy pesada. Y le sí, pongo mis armas aquí. Ya, me siento un bandillano. Eso. Me de 10 buenos centímetros me imagino para subir. Ay, esta cosa muy complicada. Ay, se me ayuda un poquito. Me siento más altito Y esta vez. 10 centímetros. Muy buenos para subir. Ay, ya por Está arriba. Hay mucho eco. Ay, bueno. Ahora que subí, me toca bajar para buscar la cámara y grabar con ustedes todo lo que hay arriba. Ay, bueno, no se burlen. Ay, llegué arriba otra vez. Aquí está todo lo que subí. Eh, un conejito lindo. Bueno, aquí está. Uy, eh, está la cosa rara que decía. Este, ¿cómo se dice en español? Ay, ya no tengo palabras. Eh, una canasta o algo así. Bueno, no sé quién está acá aquí un cuarto donde hace frío porque la ventana está abierta aquí otro cuarto con una ventana abierta ah, vemos, seguimos recorriendo la casa del diablo Uf, aquí sí hay muchas cosas muy raras Shaitan, eso quiere decir diablo en árabe espero que el diablo no esté aquí aquí está el armario bueno no hay nada bastante. Ah, ¿qué podemos ver aparte de esto? Este cuarto Uy, me asustó eso ah, Aquí vemos que hay uh, muchas piedras uh, Ah, pues en la entrada arriba. Pues toca, toca ir arriba después Primero visitemos el peso, el, ah, el piso Pero si hay que visitar, hay que visitar eh, una mitad, Ay, puta madre ¿Qué fue eso? Mierda Hay de arriba, no sé si escucharon un puto ruido bueno, aquí está mi bicicleta Mierda, mierda No sé qué fue esta mierda, pero... La verdad no sé qué mierda fue ver, Espero que no haya alguien No, no hay nadie Qué miedo, no sé, qué será De pronto hay vecinos acá, no sé Se cayó de pronto algo de abajo Pero no escuchamos nada, ¿cierto? Ay, me asustó este puto ruido Estoy temblando un poquito No lo pueden ver y aquí está es el último cuarto con una cosa a la, a la como masacre en el Texas algo así donde colgaba Ay, puta, me asusto estar escuchando. mierda. bueno, deja de la herida, da miedo, pero eh, ahora sí estoy como arrepitiéndome de estar aquí. Bueno, tampoco. Ok, voy a subir entonces que así se queda la cámara. A ver, qué sé. Bueno, vamos a ver Ustedes van a ver primero pues Estoy subiendo la barra de selfie A ver qué hay dentro de esta cosa Espero no haya un ladrón que vaya a robarla A ver qué hay por arriba ah, Pareciera que todo está Uy, pues Se va a caer la cámara Todo parece normal Entonces si todo parece normal Toca subir y ver Dónde están los fantasmas Y arriba, como no soy una gallina Voy a invocar a los diablos y los espíritus, si <risa> no, sí me atrevo Ok, entonces a ver ¿Cómo voy a subir a este lugar? Bueno, ahora a subir Uy, esas piedras Se están moviendo mm. Demasiado, a ver si pongo todo el peso acá Uy, me voy a caer, me voy a caer Oh, no me voy a caer Uf, uy, puta. Me tomé una telaraña en la jeta Ay, uy, puta. No me gustó la verdad bueno, a ver, que vemos arriba Uy, me da miedo, la verdad Ay, que no hay arañas grandes No, no está tan feo Bueno, voy a subir Y tomar la cámara Ay, wepucha, me da miedo, la verdad, sí ah. Bueno, voy a subir Y nos vemos arriba oh, Ay, hay algo raro aquí A ver, bueno, ya Les muestro que hay arriba Porque la verdad, no hay nada bonito Pero tampoco hay muchas arañas, eso es lo bueno Ay, me estoy ah. Se va. Ya, esto fue donde yo subí desde aquí y subí hasta arriba. Y aquí vemos el ático del diablo en directo para ustedes, gente de todas partes del mundo vemos que hay algo raro acá miren que puede ser esto está muy rarísimo bueno hay muchos lugares o sea hay muchas cosas raras y muchas telarañas me da como miedo aquí y ah, eh, me da miedo que se, que se rompa el piso cuando uno ay juepucha, casi me caigo cuando uno camina y, a ver ay, espero que no se rompa el piso qué tal sea gordo y me caiga Abajo, en la casa. Ah, bueno, a ver, entonces si vemos que no sé qué será en esas materias que hay aquí. Pero hay muchas cosas que parecen como alfombra, tal vez para isolar el ruido, alejar el frío, quién sabe. Bueno, tampoco voy a... ¡Ay, juega de puta madre! ¿Qué fue eso? Ay, no, me voy a morir de un infarto. No sé si escucharon algo. No sé si alguien me está haciendo una broma o qué, pero... A ver qué hay aquí... Me da miedo, la verdad. la verdad No sé por qué me subí por qué estoy haciendo el video ahora Ay, de verdad sí, qué raro Bueno, tal vez No sé qué fue, arriba, abajo No sé, bueno A ver No puedo respirar el miedo Bueno, igual Ya, no hay más ruido No quiero caer en el hueco Entonces lo que dije, lo que les prometí Vamos a invocar A los fantasmas ¡Oremos! <coughs> Me estoy muriendo. Fantasma, si estás aquí, muéstrate. Espíritu del diablo, te estamos retando. ¡Venga a nosotros! Bueno, si estás aquí, ¡haz un ruido! No hay nadie, creo. ¡Soy...! ¡Madre mía! Pensé que había una nave ya apareciendo una nave. ¡Uy! Hay muchas cosas que vuelan. Bueno, ya. Esto fue la, la, cama, la, la casa número uno de visitada. Uh, si sí, ven el video en YouTube es que no morí. Y que entonces no hubo de verdad un diablo, como dicen en las leyendas. Bueno, ahora toca bajar esto. Espero no sea tan complicado. A ver, entonces voy a hacer el video en dos partes. Esta casa sería el primer video, la otra el segundo video. Entonces si te ha gustado el video no olvides un like, suscríbete al canal y y vamos a ver la otra casa del miedo y pues dos veces escucho ruidas raras que me dieron un infarto, pero seamos berracos como dicen en Colombia, hasta luego